¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge ¡Claro que sí! Continuamos con nuestra pedazo de serie y continuamos con la lucha contra el lo que sería el líder del gimnasio de esta isla, que es el, el Kauna y poco más que añadir, o sea, tenemos que ir a saco, Paco, no he curado ni nada, lo cual puede ser un problema, puede ser, puede ser, puede ser un problema, confirmamos Así que lo primero que vamos a hacer es, primero, me voy a poner los cascos porque no digo absolutamente nada Y lo segundo, vamos a ir a curar ¿Qué, ¿Dónde curamos? Pues el centro Pokémon, no recuerdo dónde estaba Podemos ir a nuestra casa, ¿no? Que está, se supone que por aquí abajo Sí, vamos a ir primero a nuestra casa, vaya fail, nada más empezar, pensaba que había curado y no, no he curado, no he hecho nada absolutamente, ni siquiera el le he leveleado ni nada Voy a lo loco, sin repartir experiencia, sin miedo, sin nada, tío, sí, ya está ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Pues somos somos leones, claro que sí Bueno, está el centro Pokémon aquí al lado también, estoy viendo ahí en, en el mapilla Así que vamos al centro Pokémon que seguramente sea más rápido Lo siento, mamá, sé que tú también me curas, pero, pero bueno, el centro Pokémon es servicio público Así que, ¿quieres que descanse? Sí, enfermera yo y, eh, Voy a abrir más de una vez, seguro bueno, se supone que después de esto... Nos tiramos de esta isla, ¿no? Si no me equivoco. O sea. <risa> no sé si habrá algo más que hacer aquí, pero eh, en teoría no, porque ya, no, ya, ya una vez veces al caudano, o al cauna o como se llame. Ya te piras de la isla y a por la siguiente. Y punto, pelota. Vale. Ya hemos curado, tenemos a los Pokémon preparados. Y vamos a luchar contra el. Contra el Kauna. Eh, de cara al Kauna, así como estrategia. Yo diría de usar principalmente a Pacopec. ¿Por qué? Porque nuestro. Nuestro varo está demasiado leveleado Nivel 18, yo creo que va a ser muy fácil Y en cambio con Paco Pec hay que darle un poco de caña Y yo creo que puede ser interesante Así que nada, ponemos a Paco Pec el primero Y podríamos ponerle ataque Z Le ponemos ataque Z Vamos a ver si si le podemos poner un ataque Z Vamos a, a la bolsa Porque teníamos el ataque Z tipo normal Es verdad que no es el volador, que eso también estaría mejor A ver, ¿dónde están los ataques Z? pulsera Z, ¿es aquí? No, esto no es Aquí, Normastal. Compatible, vale. Usar con Pacopec. Ahí está. ¿Quieres darle Normastal? Sí, dale, está el pañuelo seda. Me la suda, vale. <risa> me vas a comparar el pañuelo seda con el Normastal, ¿sabes? Vale. Pacopec. No, no, no. Déjate, déjate. Ya está. Pacopec tiene el Normastal. Y ahora sí que sí estamos preparadísimos para vencer al, al Kauna. Espero que os haya gustado, chicos. Eh, eh, volver a coger esta serie con ganas. Sé que muchos supongo que os habréis olvidado de... Como íbamos, o yo que sé, o del el flujo que tenía la serie Pero bueno, yo creo que, que vamos a, a cogerla con ganas y, y a darle a tope Dejad un like, eh, dejad un super like ¡Hola, Kauna! ¿Me cuentas algo? Muy bien, enhorabuena, has conseguido superar la prueba de la cueva Sotobosque Supongo que ahora querrás enfrentarte al Kauna, que soy yo ¿Estás listo, Echo? Y tu Pokémon Trumbeak lo está también Por supuesto, nene, vamos para allá a vencer a todos ¿Qué ganas tenía de ver esto? Uh, ha cambiado la música, eh Uh, vale Empieza la prueba, que es un combate y ya está, ¿no? Aquí hay expectación al máximo Madre, estás gordo, hijo mío A ¡Ha temblar mi habitación, cabrón <risas> Os esperaba, permití que vuelva a presentarme como este vídeo Ante los intrépidos nuevos aventureros del recorrido insular Soy Caudán. Caudan es su nombre, ¿no? O sea, Caudan es el nombre Y Kauna es eh, lo que es como el rey, digamos, de la isla O el líder de gimnasio, ¿no? Es el, <ríe> el atributo de la isla de Melemele Vale Resta una única cosa tras haber completado todas las pruebas de la isla. El combate contra el Kauna. También conocido como la Gran Prueba, ¿vale? Demuestra que realmente eres merecedor de haber recibido la piedra brillante de manos de Tapu Coco. Empleate a fondo junto a tu Trumbeak y el resto de tu equipo Pokémon. Yo no pienso andarme con chiquitas. Que comienza la gran prueba. Ha llegado la hora de sacar a relucir los músculos de mis Pokémon. ¡Vamos para allá, chicos! ¡Comenzamos el primer líder de gimnasio de, de esta serie o de este juego! Y allí, súper épico, madre mía, el kauna Kaudan Kauna, Kaudan, Kaudan, Kauna Parece un trabalenguas, me saca un Monkey Coño, un mono El monito de primera generación, no, no me lo esperaba para nada, de verdad Esperaba todo Pokémon de séptima Pero no sé ni qué Pokémon de lucha y de séptima, la verdad, porque yo no tengo ni uno todavía Vale, tenemos el poder Z, lo vamos a reservar por si acaso Y vamos con picotazo, sin miedo alguno Venga, va, Monkey Mankey, foco energía, vale, bien, Monkey, bien Es más rápido, Monkey, que yo, ojito a esto Vale, picotazo le, ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¡Cuánto! ¡Uy! Casi le matamos. Otro. Es más rápido, es más rápido. Es más... ¡Super poción, en serio! Madre mía. Si el primer líder ya tiene una super poción, ojito, eh. Vale, lo malo es que tiene foco energía, eh. Un crítico, un crítico. Un crítico sería increíble, pero no. Vale, otro picotazo. Soy más rápido, soy más rápido, soy más rápido. No, no, no, golpe, cárate, Pacopec. Pacopec, crítico, ya sabía yo. Vale, pues. Eh. No me gusta empezar con 15 PS O con los que... 15 eran, creo, ¿no? 18, bueno 15, 18 Makuita, tiene 3 Pokémon Makuita Cambiamos o seguimos No me apetece mucho hacer abdominales, todo hay que decirlo Pero... Dios, no quiero usar a Varo tampoco Vamos a seguir, vamos a seguir Ese Makuita no tiene el foco energía, así que... Creo que podemos con él Vamos con un picotazo Y luego el ataque Z Y dejamos el... Tercer Pokémon Que supongo que será el mejor Uh, uh, sorpresa, sorpresa Sorpresa, retrocede Retrocedió Uf, Nos la jugamos bastante Si seguimos, eh Voy a cambiar Voy a cambiar Me hago caquita Vamos con Kratos Yo creo que Kratos Uh, es tipo siniestro Espérate Espérate Eh, Makuita Relax Relax, amigo No me hagas nada raro, nada raro Empujón Vale, vale, cuidado Kratos Kratos, vale, es neutro Debe ser que el veneno es poco eficaz Vale, dos golpes, bien, bien, bien Kratos, bien, eres el puto amo A ver, bomba ácida Por ejemplo, venga, va Mordisco es poco eficaz, así que vamos con bomba ácida Ataque arena, no me gusta nada eso No quiero empezar a fallar, bomba ácida Vale, vale, vale, fallamos, perfecto Dios, qué poco le bajamos... Bueno, le bajamos la defensa especial Así que ahora el golpe va a ser más fuerte Bomba ácida, ahora somos más rápidos que me estás contando ¿En serio? Vale, le quitamos mucho más Y le volvemos a bajar la defensa especial Vale, bien, bien, esto me gusta Me gusta, va cambiando el asunto, eh Ha empezado un poco chungo, pero ahora va, va mejorando Vale, vale, vale, vale, vale. Otra, otra bomba ácida No la falles, no la falles, no la falles ¡No la falles! Vale, eso se, se veía venir, eh Se veía venir con tanto ataque arena Igual se complica Una bomba ácida, la fallas, no la fallas, no la fallas ¡No la falles! Uf, Va a haber que cambiar, eh Va a haber que cambiar de Pokémon Y no me hace mucha gracia, voy a hacer la última por si acaso La última por si acaso, bien, ahí está golpeando ¡Bum! Le dejamos en amarillo Y está a un maldito golpe Lo que pasa es que me ha hecho Muchísima ataque arena, muchísima Así que me veo obligado a cambiar Otra vez Si cambia para Paco Peck, Vamos a cambiar a, a Kuroko No, es tipo acero, Tikitaka Tikitaka, Tikitaka, nivel 14 El Makuhita, eh! ojito, cuidado que yo estoy a nivel 11 Y nos puede dar algún, algún sustito que otro A ver, vale, empujón Empujón Uh, vale, poquísimo, poquísimo No me quita nada, no me quita nada tiki que es el fucking master de la serie Pues... Viento Férico, súper eficaz, gracias eh, hat Menos mal que... bueno, menos mal Es una mierda que te avise de lo que es muy eficaz Yo ahora mismo, seguramente no habría hecho Un ataque tipo Hada, porque ni me acordaba De que era muy eficaz al tipo Lucha De, de verdad, eh, es una putada, pero bueno Crabrawler Este es el, el, el cangrejo, ¿no? Creo que sí Vamos con, con Varo Que es el mejor Me hubiera gustado luchar contra el caudal sin Varo Pero es que creo que va a ser imposible cuidado con, el, cuidado con el cangrejo, ¿eh? El cangrejo que es tipo Lucha, agua lucha, ¿no? Si no me equivoco, así que hoja afilada debería reventarle Vamos para allá ¡Hoja afilada! ¡Revienta lo golpe crítico! Poquísimo le ha quitado Vale, malicioso, me baja la defensa Ojito, eh, eh no ha sido muy eficaz ¿No? Picotazo Debe ser. Es lucha puro, creo, eh Es que me, me suena que es lucha puro y no tipo agua ah, wow, Ahí está, vale, le quito lo mismo, tío Persecución Vale, me quita muy poco Yo creo que otro, otro, otro picotazo y muere ya Otro picotazo y muere Picotazo, vamos para allá Ahí está, cabrauler Muerto, bien, golpe crítico, sí Vamos, puto amo ¡Uh! ¡Putísimo amo! Nuestro, nuestro varo. Hemos reventado el caudán. Oh, oh, oh, oh. ¡He perdido! Soy un pringao. Cómo se ríe ahí el viejete Y ya está. Primera medalla, ¿no? ¡Qué musicote tú! ¡Qué musicote tiene este fucking juego, tío! ¡Ojojo! Oh, oh, oh. El resultado que cabía esperar de una magnífica unión entre un gran entrenador y un gran equipo Pokémon. ¡Coco! ¡Ese es Tapucoco! ¡El Tapu de esta isla! ¡Ojo! Oh, oh, oh. ¡Y Tapucoco está de acuerdo! Hmm, parece que tampoco está deseando Que te hagas más fuerte para ponerte a prueba él mismo, ojo a esto, eh Ojo a esto, que igual luchamos contra tampoco Dentro de poco, mucho No tengo ni puta idea, toma este Cristal Z Con él podrás prestarle tu fuerza Ah, Cristal Z ya, me das otro De tipo lucha supongo, ¿no? Ahí está, tipo lucha, sí, tipo lucha, vale El Tipo luchas tal Z, ¿no? Algo así, no sé cómo se llamará Gran prueba superada y me das el fightastal, el luchastal fight lucha este. Algo ¿no? oh, así será. Si el otro es normastal, vamos, no, no puede ir muy lejos. ¿Has obtenido un. ¡Lizastal Z? Supongo que se inventarán un poco los nombres, porque luchastal sonaba como el puto culo. Echo, presta atención. Para usar el poder Z de tipo luchas de mover los brazos de este modo. Y fíjate bien el movimiento de cadera, que es muy importante. Ojito, baile. Ojito que se viene, baile. Wow, wow. Super puñetazo de caudán. Muy bien, Eco, Solo me queda felicitarte por haber completado todas las pruebas del recorrido de Mele Mele de forma sobresaliente. Con este sello todos los Pokémon de hasta nivel 35 te obedecerán sin rechistar Incluso los que haya recibido... 20... Bueno, esto es la medalla de... La medalla de... De... ¿Cómo se llama? De Alola. La medalla de Alola. Que no podamos ver algo no significa que no exista. Así como la luna se esconde durante el día y el sol duerme por la noche, hay muchas cosas que pasan desapercibidas a pesar de estar ahí. Piensa en todo esto durante tu recorrido insular Hay una gran cantidad de cosas que los humanos Y los Pokémon no percibimos, pero que están presentes En nuestras vidas a diario Estoy convencido de que algún día volverás a encontrarte con Tapu Coco. Hombre, creo que es capturable, ¿no? O sea, que algún día lucharemos con él Y podremos capturarle ¡Tau! ¡Tauros! ¡Qué pacha ¡Oh! ¿Me dan a Tauros ahora? ¿Puede ser? ¡Anda! ¡Pero si sí es Tauros! Es el, el, el, el Tauros, el, el toro por excelencia de, de... Solo hay uno, ¿eh? En Melemele Mele, solo hay un puto Tauros y es este, y me lo voy a quedar yo se me ocurre algo. ¿Qué te parecería poder cabalgar a lomos de Tauros? A mí me gustaría que él también pudiera disfrutar del recorrido insular. ¡Tau! ¡Tauros! Venga, Eko, vamos a darte a tu equipo para que puedas montar. ¿Ok? Me da un algo invisible. Busca montura, ¿vale? Perfecto. Venga, te subes. Sí. Ahí está, Tauros. Joder, tengo hasta sombrero de jinete, chaval. Hasta sombrero de, de, de puto jinete de del apocalipsis. Por ejemplo. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! Qué guapo, ¿eh? Tío, qué puto... Esto me parece una idea cojonuda de Game Freak. El poder, en vez de usar bicicletas o... Yo qué sé, o... No sé, montar en... Montar en... En malditos animales, tío. En malditos Pokémon. El mundo es bastante diferente cuando lo ves a lomos de un Tauros. ¿No te parece? Por supuesto. Verás, Eko. Aquí en Alola... ¿Qué coño hace Tilo bailando, tío? Ahí saltando como un cabrón, tío. Cojones. Aquí en Arola hay Pokémon que no nos dejan. Que nos dejan. Que sí, nos dejan. Montar sobre ellos. Y así podemos aprovechar su fuerza. Bueno, voy a explicarte cómo, usa, cómo usar el objeto. Es un dispositivo que permite llamar a un Pokémon que te ayude en tu aventura. Según el manual, pulsa el botón y El botón y para activar el buscador y el botón B para que Tauro cargue. Y el atuendo de jinetes, la ropa que necesitas ponerte para poder montarlo, ¿vale? Llevar a toda. Por ahí a tus viajes por Arola y seguro que os haréis grandes amigos. Perfecto. Supongo que, como esto, luego te darán el, el el el Charizard, iba a decir el Rayquaza, ¿sabes? Imagínate volar en un puto Rayquaza. El Charizard y el Sarpido, que se veían por ahí, pues eso también. Hayas llamado... vendrá donde estés para ayudarte, ¿vale? ¿Algo más, señor? Madre mía, ahora viene este. Enhorabuena, Echo. Espero que esta Buscabuntura te sirva. Lo perfeccioné yo mismo junto a un amigo. ¿Un amigo? No será más que un amigo, amigo. Es importante que hayas podido ganar sin usar el poder Z. Es verdad, no, no hemos usado... ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo coño sabe que no he usado un, un puto ataque Z, tío? Me encantaría volver a co encontrarme contigo, aunque sea lo sea para librar otro combate. Hmm. En, cualquier caso, en cualquier caso, buena suerte en tu recorrido insular y que tengas un futuro lleno de éxitos. Gracias, Liam. Muy amable por tu parte. Oye, ¿qué tal si te das una vuelta por Mele, Mele a lomos de Tauro, seco? Esa roca enorme que está en mitad de la ruta 1 ya no será un estorbo. Venga, voy a darte un regalillo yo también. Este es Cucuy. ¿Qué me das? ¡Falso tortazo! ¡Oh! Esto es la que... La que... Para... Para los Shinies La de... Eso, la que deja... Joder, para los Shinies, ¿sabes? La que deja un PS a todo el que... A todo el que golpee Dale, caña, y ve completando la Rotom Dex Anda, ve contar a tu madre que has salido airoso del enfrentamiento contra el caudán. Que seguro que saldrá un montón Pásate por el puerto de Ciudad Wally cuando hayas terminado Vale Está el puerto, lo siguiente, que es para ir a la siguiente isla, si no me equivoco y ya está. En fin, yo tengo que preparar el yate. ¿Vienes conmigo y me echas un cable, Lilia? Ok. Pues ya está. Madre mía, qué épico. Hasta ahora. Esto. Lo cierto es que me gustaría pedirte un favor, Eco Dime, compañera. Verás, es que quiero devolver a Nebulilla a su hogar. Uh. Como ya te comenté, me salvó cuando corría un grave peligro y quiero agradecérselo. Pero eso es la cueva, la guarida del equipo, ese blanco, ¿no? Hay muchas cosas que no puedo. ¡Madre mía, otro gallo me ha salido! Hay muchas cosas que no puedo hacer yo sola porque no soy entrenadora. Por eso, si no te importa, me gustaría que me echases una mano, Eco. Hombre, sé que no es mucho pedir. No tienes por qué hacerlo. Sé que es mucho pedir. Eh. Sí, te ayudaré. Muchas gracias. No te imaginas lo mucho que me alegra oírte decir eso. No sabría qué hacer si no. En ese caso, vayamos juntos a la siguiente isla. No. Vale, pues nada. Parajita y luna de miel. Cuando termines de hablar con tu madre, vamos al puerto. Ok, Rotom. Vale, a ver. Eh, y... carga Cargatauros. ¡Wow! Ahí está ¡Wow! ¡Qué guapo! El fucking Tauros Joder, se va rápido, ¿eh? Con esto Ahí está Bueno, bueno Prepárate, chaval ¡Viejo! pum! Tío Debería estar muerto, tío te, te da una cornada de un Tauros, tío Además tiene los cuernos ahí Ahí vienen punta, ¿eh? Vale, vamos con... Vaya, oh. gilipollas. Vale, vamos a... Vamos a por... A por nuestra mama. Que está por aquí abajo A ver, ruta 1 Ruta 1 Por aquí, por aquí, por aquí por. Uh. ¡Wow! Vale, me he cargado las rocas Esto es nuevo, esta zona ¡Oh! ¡Oh, ¡Woo! Nidobol ¿A estas alturas, en serio? ¿A estas alturas me das una Nidobol? Vale, primer Pokémon del día de hoy Salvo el combate contra el Caudan Un... Yungos, vale, sí, era de esper era de esperar En esta ruta que saliera un, un fucking Yungos Vale, Trumbeak ¿Estás curado? ¿Estás curado? ¿Puede que estés curado? Sí, estás curado, vale, huimos Paso de luchar Nivel 12, eh, ojo. Estamos en una... Supongo que porque estamos en una zona diferente de la ruta 1. No hay Pokémon a mucho nivel. Uh, uh espérate, que ahora no puedo volver. Vale, uh, Pokéball, Pokéball, Pokéball. Ahora, Pepita. Vale, eso, eso me gusta más que el Anidobol, desde luego. Vale, por aquí abajo. Aquí hay otra roca. Aquí hay más rocas. Vale, esto es para volver. Por aquí, por aquí... ¿Dónde coño estoy yendo, tío? Vale Ah, coño, estoy en mi casa ahora ya Vale, estamos en casa ya, joder Es un atajo El atajito Vale, esto es, esto es nuestra casa Voy a hablar con mamá ¡Mamá! Mamá, estás en casa Ahora le pillas ahí con, con... Con... ¿Cómo se llama? Con... ¡Joder! Con el... Cucuy ahí Pa, pa, pa, pa Venga, vamos Mami, dale, dale, dale Mami, mami Se me va a la olla Era una buena eco Ha superado la gran prueba de Mele, Mele. Es genial, cariño tu siguiente destino es la isla de Akala ¡Akala! Para ir debes dirigirte al pueblo, a puerto de Hawali Por cierto ¿Has visitado ya la colina de Quilate junto al laboratorio Pokémon? Pues no y me interesa Ahí están los Rockraft Y yo quiero uno Allí puedes verse de Pokémon realmente peculiares Oye dime, ¿te gusta alguno de tus nuevos amigos? ¿Lilia? ¿O Tiro? ¿Cuéntaselo a mamá? ¿Perdón? ¿Perdona mamá? ¿Perdona? O sea, sé que estamos en la semana del orgullo ¿Vale? Pero soy hetero, o sea no, no tengo nada contra los gays, pero yo soy hetero mamá Me gustará Lilia, pero no Tilo, tío <risa> ¡Qué huevos, tío! Me preguntan si me gusta alguno, ¿sabes? No, pero eso está bien, ¿eh? Eso está bien que se normalice preguntar, tío ¿Tienes novia o novio? Yo qué sé, podría ser cualquier cosa, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, venga, va Vamos con Tauros eh, al lado del laboratorio, me ha dicho Así que está por aquí Por, por aquí, por aquí voy a, voy a bajar esto, es un atajo, ¿no? Este es el laboratorio ¡Wow! Vaya giro de cámara ¿Por aquí? ¿Puede ser? Sí, sí, sí, sí, vale, vale Es esto Ahí está. Hola Premo. Oh, oh, ¡Oh! Eres un entrenador fuerte de verdad. Adelante te espera la colina de Quilate. ¿eh? Soy un montón de Pokémon fortísimos, ¿ok? Colina de Quilate puede estar aquí. Uh, ¿Pokémon? Ataque X Y. Nos viene siempre, siempre bien. Y vale, o ro más rocas que romper. Ah, esta es la cueva de los, de los dragones, vale. Primer Pokémon de la cueva de la colina de Quilate. No, no sé si tiene otro nombre, Zubat, ¿ok? Eh, no quiero un Zubat, obviamente. Solo quiero Pokémon de Alola. Aloha. Ok, Zubat, hasta luego. Paso de ti. Vale, minuto 18 de vídeo. Vamos a dejarlo por aquí, yo creo. Mañana capturamos un Rockruff si hay por aquí. Voy a ir una Pokéball. Espérate, voy a cogerla, que me ha picado la curiosidad. No puedo pasar por aquí con, con este hombre. Carga Tauros, bajamos. A ver, a ver, a ver. Vale, otro Pokémon. ¿Qué es? Algo interesante, por favor, algo de Alola Puede ser, puede ser Rock and roll ah, no es de Alola Pero rima con Alola Algo es algo, joder, algo es... ¿De, de qué os quejáis, tío? Es que siempre quejando así Así no se puede, tío, huimos <ríe> Vamos a coger la Pokéball y terminamos, ¿vale? A ver, Pok madre mía, estoy sudando Qué fucking calor, tío A ver, Pokéball. ¡Super Poti! Bien, esto sí, esto sí me gusta Me gusta más, nena, ahí está, vale Vamos a dejarlo por aquí, chicos, espero que Espero que os haya gustado el episodio de hoy, la verdad es que ha estado bastante chulo, hemos terminado con el, con el caudal, tenemos nueva medalla, tenemos nuevo Lizastal, Lizastal Z, de tipo, de tipo lucha, así que guay del Paraguay. Así que nada más chicos, espero que os haya encantado este capítulo, Su super like de compitrino, como digo siempre, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Luna Challenge, chao, chao.